Hola amigos, bienvenidos a la clase de español. Hoy vamos a iniciar con una nueva lista de reproducción dedicada a la conjugación de los verbos en español. Vamos a empezar con el tiempo presente y específicamente nos vamos a dedicar a los verbos regulares terminados en AR. En esta presentación te traigo 12 verbos regulares que terminan en AR y vamos a ver cómo funciona su conjugación de una forma mecánica Muy bien, nosotros comenzamos con el verbo acabar Este es un verbo regular que termina en ER Y la regla dice que vamos a eliminar esa AR Y lo que nos queda en este caso ACAB va a ser la raíz del verbo Que es igual para todos los pronombres personales Y luego vamos a a agregar las terminaciones muy específicas para cada pronombre personal. El verbo acabar nos va a quedar al conjugarlo en tiempo presente de esta forma. Yo acabo, tú acabas, él, ella, usted acaba, nosotros, nosotras acabamos, vosotros, vosotras acabáis, ellos, ellas, ustedes acaban. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el verbo acompañar. Vamos a eliminar la terminación aire. Lo que nos queda va a ser la raíz. Y usamos las mismas terminaciones para los verbos regulares. Y vamos a decir, yo acompaño, tú acompañas, él, ella, usted acompaña, nosotros, nosotras acompañamos, vosotros, vosotras acompañáis, ellos, ellas, ustedes acompañan. Viene el verbo aconsejar. Yo aconsejo. Tú aconsejas. Él, ella, usted aconseja. Nosotros, nosotras aconsejamos. Vosotros, vosotras aconsejáis. Ellos, ellas, ustedes aconsejan. Adivinar. Yo adivino, tú adivinas, él, ella, usted adivina Nosotros, nosotras adivinamos, vosotros, vosotras adivináis Ellos, ellas, ustedes adivinan Viene ahora el verbo adorar Yo adoro, tú adoras, él, ella, usted adora nosotros, nosotras adoramos, vosotros, vosotras adoráis, ellos, ellas, ustedes adoran. Agarrar, yo agarro, tú agarras, él, ella, usted agarra, nosotros, nosotras agarramos, vosotros, vosotras agarráis, ellos, ellas, ustedes agarran. Ahorrar. Yo ahorro. Tú ahorras. Él, ella, usted ahorra. Nosotros, nosotras ahorramos. Vosotros, vosotras ahorráis. Ellos, ellas, ustedes ahorran. Alquilar. Yo alquilo. Tú alquilas. Él, ella, usted alquila. Nosotros, nosotras alquilamos. Vosotros, vosotras alquiláis. Ellos, ellas, ustedes alquilan. Amar. Yo amo. Tú amas. Él, ella, usted ama. Nosotros, nosotras amamos. Vosotros, vosotras amáis. Ellos, ellas, ustedes aman. Viene ahora el verbo andar. Yo ando. Tú andas. Él, ella, usted anda. Nosotros, nosotras andamos. Vosotros, vosotras andáis. Ellos, ellas, ustedes andan. Tenemos el verbo apagar. Yo apago. Tú apagas. Él, ella, usted apaga. Nosotros, nosotras apagamos. Vosotros, vosotras apagáis, ellos, ellas, ustedes apagan. Apreciar, yo aprecio, tú aprecias, él, ella, usted aprecia, nosotros, nosotras apreciamos, vosotros, vosotras apreciáis, ellos, ellas, ustedes aprecian. Bueno, y volvemos al primer verbo con el que iniciamos esta presentación, el verbo acabar. Bueno amigos, ya saben que la conjugación en español requiere un poco de práctica. Y aquí eh, con estos videos que vamos a estar subiendo, va a ser una excelente herramienta para que puedas practicar y ver de una forma, digámoslo así, un poco mecánica, cómo funciona especialmente los verbos que son regulares en español. Bueno, una vez más te recuerdo, son 12 verbos. Que puedes aprender y puedes practicar. Recuerda que este material se puede adquirir en la tienda que tengo en Teachers Pay Teachers. Aquí abajo en la descripción de este video te dejo el enlace para que visites la, la, la tienda si quieres adquirir este material para tu clase de español. Bueno amigos, muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en el siguiente video con más verbos regulares en tiempo presente.